Antes de, haciendo un llamado a la oración, pidiendo, por favor, por la recuperación de don Álvaro Albelo Hijo, su esposa dio a conocer la información de que él se encontraba recluido en un importante centro de salud de aquí de la capital, siendo afectado por el COVID-19. Señores, ingresado en cuidados intensivos del Centro de Medicina Avanzada Sedimat, afectado por COVID-19, don Álvaro Albelo Hijo. Como le llaman en el programa Radial, lo que es el gobierno de la mañana, la enciclopedia humana, don Álvaro Alvelo, con su estilo, con sus condiciones, pero un gran ser humano y de manera muy especial, un intelectual de la radio dominicana. Pedir nosotros desde aquí la pronta recuperación y permitir que don Álvaro pueda superar este COVID-19, ya que muchos de nosotros hemos atravesado el dolor de la pérdida de ser querido por lo que es ese COVID-19. Lo que hoy en día muchos dominicanos y dominicanas entienden que ya no existe, vamos por favor a cuidarnos y a pedir la recuperación de don Álvaro Alvelo Hijo. Claro que sí.